Por nuestro, por nuestro el primer día de paro nacional convocado por el movimiento indígena tuvo una respuesta inesperada desde el gobierno con la detención del máximo dirigente de la Conaie, Leonidas Isa. ¡Déjale ver, Patricio! ¡Patricio, déjale! Ocurrió pasada la medianoche de este lunes en el sector de Pastocalle, en la provincia de Cotopaxi, y según la policía, fue detenido en flagrancia. Se llevan a Leonidas Isa eh, detenido la policía. La reacción de otros dirigentes del sector indígena fue inmediata y su lectura tras el cierre del primer día de movilización es que el gobierno va en contra de los acuerdos. Lo único que está haciendo el gobierno es poner leña al fuego en esta movilización. Ali Unidas Isa se lo investiga por dos supuestos delitos, rebelión y paralización de servicios públicos. No obstante, cuando habían transcurrido más de ocho horas de la detención, la fiscalía emitió un comunicado en el que aclara que Isa no ha sido puesto a órdenes de la institución, tampoco ha recibido el parte policial respectivo para conocer los detalles que habrían motivado esta detención. Y ese es también el argumento del abogado de Leonidas Isa, quien en horas de la mañana inició gestiones para liberarlo. Es una evidente detención ilegal, arbitraria, ilegítima. No sabemos por qué está no hay detenido, señores. De no tampoco. existe orden de juez. Según el gobierno, Isa estaba comandando las acciones supuestamente desestabilizadoras. El parte policial al que tuvimos acceso en este noticiero destaca que Leonidas Isa dispuso que iría más allá del derecho a la resistencia, además que con su manifestación habría violado derechos a la libre movilidad y a la alimentación, que con sus adeptos habrían procedido a la paralización de servicios de transporte y comunicación, y que han iniciado ataques a campos petroleros y concesiones mineras, con serias intenciones de derrocar al presidente. No obstante, la respuesta de la dirigencia indígena a esta detención, que la consideran ilegal y arbitraria, va en la dirección de reforzar una protesta que parecía debilitarse. Nos movilizaremos en cada rincón del país. La lucha es de todos. Si nos llevan a uno, nos llevan a todos. Señor Lazo, usted solo está cavando su tumba. Todavía tiene tiempo de reflexionar. Todavía es el momento de que usted abra no solamente la mente, sino el corazón ante un pueblo que ya no aguanta más. Y cerca de este mediodía, Isa quedó a la espera de una audiencia de habeas corpus con la que la Conalle busca su liberación, sin que esto signifique que la protesta se desactiva.